Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing, el unboxing de un nuevo par de cartas de Fortnite de la colección número 27. Paraíso, donde ya estamos en el capítulo 3 En la temporada 4 Donde vamos a tener que buscar Al devastador, al poderosísimo Black Adam, vamos a ver si nos sale Esta super genialosa carta O alguna de otras de las colecciones de Marvel De DC o de los nuevos personajes Que puedes encontrar en la última colección De Fortnite, así que Vayámonos derechito al vicio Y si nos ven super animados, si nos ven súper poderosos Si nos ven super, super Super viciosos, es porque Estamos re felices, estamos re felices. Felices por el resultado del segundo partido de Argentina en el Mundial. Dale que sí, dale que va, dale que es todo. ¿Por qué? ¿Por qué? no jugamos la camiseta, no jugamos la continuidad en el mundial y logramos superar esta barrera así que vayámonos derechito al vicio sea fanático o no del fútbol munite a la pasión de tu país pero luego también queremos saludar a quienes nos escriben a diario a quienes nos escribieron en los últimos videos del canal muchas gracias a los que siempre están viendo cada uno de nuestros videos a los que siempre nos dejan un like porque saben que cada like y cada visita en el video super cuenta para que youtube sepa que existimos para que podamos llegar a más viciosos como nosotros pero bueno entre los viciosos que más más nos escriben queremos mandarle un mega saludazo para Cristiano de la cuenta de Vicenta Rocha762 un mega saludazo para Cristiano que nos escribió en el video del unboxing de la caja número 27 también otro saludazo para Dark UU que también nos escribe en el mismo video otro mega saludazo para, para, para, para. Tenemos uno para Marilyn Vega también. Muchas gracias por pasarte por el canal. A ver, tenemos una pregunta. Una pregunta de Lolita2477 que nos pregunta si podemos mostrar nuestras mejores cartas. Recuerden chicos que hicimos videos de nuestras mejores cartas. De todos los masitos que podemos armar con las mejores cartas de Fortnite. Así que visitanos en el canal. Vamos a estar dejando los links acá arriba del video. Para que te pases por alguno de ellos o los últimos que subimos. También, mega saludazo. También tenemos para, para, para, para, para. A ver. Mm, sí, un mega saludazo para Ignacio 3500 o 3500, ¿cómo crees que te llamamos? Va, comentanos debajo del video. Otro mega saludazo para Mariela Verón también. Uno para Alicia Gress, 100. Muchas gracias, Alicia Gress por ver nuestro canal. También, a ver quién más. El Mapache 6120 que también estuvo esperando nuestro unboxing de la caja 27 que pudimos hacerlo la semana pasada. Otro mega saludazo para María Violeta Díaz Valdis. ¡Y eso! ¡Qué tremendo nombre! ¡Qué tremendo apellido! Otro mega saludazo también para Tiago y Benja que siempre están en el canal. Muchas gracias por vernos, Tiago. Muchas gracias por vernos. Benja, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, tenemos un mega saludazo para el Compas Pro también. Siempre está en el canal. Y otro para para para para el wow, se cambió el nombre, se cambió el nombre, ahora es el user bi7xd Vieron que ahora en YouTube vos puedes poner el nombre que quieras. Bueno, qué nombre más Otro para el autor de Fabián. Entonces, y otro para. Comentanos debajo del video. tu nombre. Porque se cambia completamente ahora los nombres en YouTube. Otro mega celoso para el King378. Que le gustan los alfajores. Y para Virginia Belaño también. Y para Fabricio Paz. Hicimos un montón de saludos. Claro que sí, ¿tenemos suficiente en esta ocasión? No, pero tenemos que recomendarte, claro que sí, a nuestros amigos de Flash Gondor Que puedes conseguir todas las cartas de Fortnite y las colecciones anteriores y sus cajitas en flashkiosco.com.ar Muchas gracias por ser parte del canal y enviarnos cartillas para que podamos abrirlas Ahora sí, vamos a ver qué nos salen en estas cartas Pero qué te puedo decir mientras las abrimos, ya conoces cómo son los paquetes Ya lo conocés el pelado de la roca que aparece como Black Adam en la última película de DC Comics pero mientras tanto te quería comentar que hubo momentos muy grosos en el partido de hoy de Argentina Que realmente me entusiasmaron Por ejemplo, me gustó mucho el trabajo en equipo que hicieron los, Tanto los defensores que cortaron todas las jugadas que se venían armando Los del equipo contrario Como también nuestros delanteros que no corrieron a la segura hacia los costados Sino que estuvieron haciendo muchos pases en el centro Me encantó totalmente ese trabajo en equipo Vamos a ver entonces primero, el primer sol de esta tanda que comienza con el sardensi el sardensi que es ahí como una mochilita que está llena, llena de granadas y tiene unos 880 puntos de tecnología Seguido del ala delta, Cromevela es una, es un umbrella, que sería un paraguas, pero hecho de cromo para atacar con de todo con 795 puntos de tecnología, y claro que sí, nuestro jugador favorito de esta tanda fue Messi, ¿lo queremos a Messi en Fortnite? Sí que lo queremos. También nos salió un pico Axe of Influence, son las hachas de la influencia que están hechos con dos cuchillitos directamente, con unos 880 puntos de ataque y 745 de de resistencia, vamos por la siguiente que es: mm, tenemos a Bruno Mars, Bruno Mars, el rey de la música. Bueno, es, es el rey, es el rey, es el príncipe. Eso depende de a quien le guste. Pero mira el fondo flor ahí, violeta que tiene, está bárbaro. Con 960 puntos de ataque y 555 de resistencia. Y la última carta de esta tanda es: el Iron. aire, oh, oh, oh. este no es el Iron Man, cero normal. Este es el Iron Man Zero sin el casco Vieron que el otro tenía el casco como si fuese el Hulk Buster Bueno, acá en los sobres te sale este Iron Man Zero Descapotable, totalmente genial con unos 950 puntos de ataque y 985 de resistencia. Se vuelve, claro que sí, la carta más rara de este sobresiño. Vamos por el siguiente, vamos a ver qué otras cartas aparecen. Si aparece Iron Man 0, ¿habrán otros superhéroes en su versión 0? Otra cosa que nos encantaría compartir con ustedes es que en Argentina está el cómic de... Fortnite, el cómic de Fortnite llegó a la Argentina por parte de Omnipress Pero, pero, pero, pero, tiene varias colecciones, es un poquito caro Así que si las puedes comprar de a poquito, lo vas a disfrutar A ver, y además vienen con skins, con skins limitados algunos de ellos Vamos por el siguiente sobre Vamos a ver que en este nos encontraremos el paso de baile Insert Lauter, que sería con inserte su risa, acá lo tenemos dibujando una risita y tiene unos 910 puntos de resistencia, nada mal, seguido por acá tenemos un nuevo personaje, lo tenemos al Midsummer Midas, lo tenemos a Midas, el chico de oro totalmente ahí con el ojo parcheado, preparado para irse a la playa, todo tatuado, con 935 puntos de tecnología, y 830 de ataque, ¿Quién no quiere ir a la playa de noche ahora mismo, en estos días de calor, estos días de Qatar completamente, nos encontramos al, PK, al Cypher PK, que tiene, mira, una mascarilla, un barbijo samurai, como si fuese un Oni completamente rojo. Lo tenemos con 965 puntos de tecnología. Decime si no te gusta ese efecto de fondo, flor y dorado que tiene, tan bárbaros. Vamos por el siguiente, que es la carta del Ala Delta, Coolie Cloud Chrysler. Es como si fuese, sí, es un paraguas. Es un paraguas de tu osita favorita Pero, pero, pero todo peludino Con 885 puntos de tecnología Me copa, me sirve bastante Le sirve como paraguas para tu amigo el furro Y tenemos también la carta del aquatic wings Epa, epa, epa, epa No es una ala delta, son las alas acuáticas Que te darán 875 puntos de tecnología Algo que también, bueno, de esta de esta tanda, cuál es la mejor Comentanos debajo del video cuál es la mejor de esta tanda para nosotros es sommer Midas. vamos por el siguiente, pero antes te quiero decir que, ah, Dios lo que fue el gol de Messi, fue como el primer gol que habíamos marcado en el partido anterior, y sé que a muchos que no les gusta el fútbol como que les irritará un poco que les hablen de fútbol, pero es que la pasión es así la pasión es algo que tenés que sentir es algo que vos tenés que sentir con empatía por el otro, por ejemplo nosotros tenemos pasión por el cine y no no, lamentablemente no podemos hablar de cine todo en todas las esquinas en todos los colegios en todos los bares a donde vamos no podemos hablar de cine pero siempre pero siempre vamos a entender a aquel que hable de, de lo que ame de los cómics de las cartas de los juegos oh, vamos a entender aunque a veces no juguemos ese juego pero lo entenderemos porque la pasión es así se multiplica y se entiende vamos a ver ¿Qué cartas nos saldrán en este sobre? A ver si nos sale el pelado A ver si nos sale el pelado Y tenemos a... <ríe> tenemos el Graffiti Mid Swings un, bueno, un swing es como si fuese Como si te estuvieses balanceando en el aire Y es lo que hace nuestra Wayne Stacy Nuestra Spider Wayne con 900 puntos de resistencia Se balancea en la noche Para ser la heroína de la ciudad Tenemos también el pico Red Hot Revenge La venganza caliente rojilla Con 960 puntos de ataque Es la carta 4.653 de esta colección Ya nos estamos acercando a las 5.000 cartas Y... ¡Oh! Nos sale nuevamente un Starfire, te digo, la diosa de los Teen Titans, la diosa de Nightwing, tiene unos 915 puntos de tecnología, por si no lo habías visto anteriormente, está ahí con el pelo hecho chicle, delicioso, con tipo mano y tipo casquito, vamos a ver la siguiente carta que es... ¡Epa! Es una gran boca, y no es la chismosa de tu cuadra. No es la chismosa del colegio, ni la chismosa de tu prima. Es la gran boca, mortífera, mortal, más mortífera que un Venom, con 935 puntos de tecnología y 920 puntos de ataque. Vamos a ver si podemos vencerlo con la siguiente carta. Y la siguiente carta es nada más y nada menos que una Verónica. Una Verónica que, mira, tiene todo el estilo... Pelo negro, ojos brillantes Y un, una ropa y un atuendo Así bastante oscurete, me gusta bastante Esa gorra, está buenísima Con 945 puntos de tecnología Y 880 de ataque De esta mano, claro que sí La mejor es Starfire, pero esta Verónica es única, vamos por El siguiente signo, A ver qué nos saldrá vamos a ver si en el próximo partido abrimos más cartas o si tenemos más videos de por medio, pero lo que te pedimos a los que siempre nos están viendo es que que en cada video que seguimos cada video que subimos sirve para que podamos abrir más sobres y tengamos más videos, el último video que abrimos es de cartas de Duel Masters, una serie que muchos de ustedes chicos seguramente no lo habrán visto pero que sus padres, sus tíos la habrán visto seguramente si fueron fanáticos de Yu-Gi-Oh! porque sigue la misma temática pero con Duel los de monstruos totalmente bizarros oscuros con lombrices destructoras de es tremendo. Así que vayan a ver ese video, dejarnos un super like y comentanos. Eh, je, je, je, je", porque si sí. vamos a ver entonces la siguiente tanda, a ver si sale el pela pela pela de Black Adam. Y bueno, no nos salió Black Adam, pero nos salió un Katana. Es una katana totalmente metalizada y dorada con 950 puntos de tecnología. Seguido por. ¿Quién tenemos acá de vuelta? Tenemos al Jack O'Sai Sin Es como el Jack O'Lantern. Es como el cabeza de calabaza favorito de nuestras. Bueno, de nuestros Halloweens. Con 930 puntos de tecnología, pero en una versión más oscura y con armita. Seguido por, epa, tenemos a la X-23, tenemos acá al reemplazo de Wolverine, la misma que tiene sus genes y sus poderes mutantes, con 925 puntos de tecnología y 910 de ataque, me encanta esa mascarilla roja, seguido de, que tenemos acá, el bueno de Olpite. <risa> no lo podemos decir en español porque significa otra cosa. Pero el bueno de All Pit tiene 785 de tecnología. Y mira esa cara de. Mira esa cara pirateca que tiene el All Pit. Vamos oh, por la última carta de esta tanda que es. Opa, opa un nuevo un nuevo graffiti. Tenemos acá el Slice. Un graffiti de Slice con 825 puntos de resistencia. Bastante copado, bastante cool. Pero bueno, la mejor carta de esta tanda. Sin duda. Podríamos decir que es X23. Pero el Shaco de Assassin también está bastante copado. Y ahora, hace falta. Hace falta que tengamos un poco de fe. Hace falta que reunamos energía de todo el universo para poder conseguir al pelado en este sobre. ¡Claro que sí! Pero, pero, pero, como ustedes sabrán Si no sale en este sobre, la continuaremos Y si la continuamos te pedimos que veas todos los videos Porque seguramente en alguno de esos videos abriremos sobres Así que vayámonos derechito al vicio Estamos muy felices realmente por el resultado del mundial Estamos muy felices por el equipo de Argentina Estamos muy felices por el equipo de las empanadas y del dulce de leche Así que esto tiene que salir genial te digo, ya está, no importa aunque no salió el pelado, ahora yo hoy estoy muy feliz, es como cuando te gusta alguien y esa persona te dice y dale, si esa persona te dice y dale, tu mundo cambia completamente vamos a ver qué ta ta, ta, ta. La carta que tenemos acá es el paso de baile de Wanna quiero que me veas. Con 765 puntos de resistencia. A ver si vos podés verla, a ver si vos podés darle bola. Y la siguiente carta es el Pico Red Reaper Ah, son las destructoras rojas. Bueno, Reaper no sería destructor, pero es una traducción variable, con 910 puntos de ataque, están buenísimas, bien con, al estilo de Daredevil, aunque no sé si Daredevil utilizaba cuchillas, creo que utilizaba bastones directamente. Vamos por la siguiente carta que es el ala delta Sparrow, uh, este ala delta está buenísimo, este ala delta tira jet con de todo con 815 puntos de tecnología, me gusta bastante. Vamos por la siguiente que es el primer personaje de esta tanda, tenemos al fantasma, al fantasma con gorrita, al fantasma con los ojos rojos, es como si fuese un sit con 900 puntos de ataque y 900 de tecnología, comentando si ya te salió esta carta y vamos por la última, la última de esta tanda es nada más y nada menos que el Cypher P.K. nuevamente, pero míralo, este Cypher P.K. Tiene acá los ojos brillantes. Tiene barba. Nos está tapando. Y mirá, tiene el pecho descubierto. Es un loquillo. Es un loquillo este Cypher PK. Con 900 puntos de tecnología y 970 de ataque. Es su segunda variante que conseguimos en este sobre. ¿Cuál fue la mejor carta de esta mano? Comentanos abajo del video. Pero bueno, tuvimos una buena tanda de cartas hoy. Podemos decir que no está el pelado, pero hay varias cartas muy interesantes. Somos Crescine, esperamos que esto te haya divertido de hecho pasar el rato a Poder haber compartido con ustedes nuestra pasión Futbolera un ratito Y nos vemos en una próxima ocasión llenándonos siempre derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos y por ser parte de este canal Siempre